¿De qué team tú eres? El Alfa o Orochi y Osuna y Anuel. Yo soy de todito porque ellos están trabajando bien, ¿no? No tienes poder aquí. Entonces, son bien los dos equipos, ¿verdad? Sí, ahí. Me tapa allá y me tapa acá. ¿De los dos tú eres? De los dos. Un poco clásico, ¿de las dos vueltas? Claro, uno no sabe. Son artistas. Claro. Gracias, Mala. Somos artistas. ¿Qué team tú eres? ¿El Alfa Farruco Baboni? ¿O el team Rochi? O Suna y Anuel. De ninguno, pero el hijo pues Rochi, mi beso. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¿De qué live? Rochi. El iPhone no hace nada por nadie. Team Rochi, tú eres. Activo con Rochi. Wow, wow. Ya. Yeah. ¿De cuál team tú eres? ¿Tin Alfa Baboni Farruko? O Tin Rochi, Osuna y Anuel. Tin Alfa. Yo soy Tin Alfa. El, team no el Maduro El Maduro, no buito. El Alfa Farruco. El Alfa Farruco, lo más duro Lo más duro. No, no buito. ¿Te gustan a ti, bacanería? No buito. Esos son los que están ahora mismo. El Alfa. Llévese de mí, esos son los que están. El Alfa Farruco. El Alfa Farruco son los que están matando ahora mismo. Esos son los que tienen el porte. No buito. Esos son los que tienen la valla. Ya, mismo. Ya, ya, ya, ya, ya. Yo soy el verdadero sujeto eres tin Rochi Osuna y Anuel o tin el Alfa Babón y Farruko. Roche. <risa> Rochi. La para. ¿De qué tin tú eres? Rochi, Osuna, Anuel, o tin Alfa, Babón y Farruco. Tim Guaguá. para el mundo entero. Rochi. La máxima no sabe Osuna y. No, el tin, eh? Oye, el tin es. Rochi. Osuna y Anuel, ahí tú, ahí te quedas con No, yo me quedo con Roche. Con Roche. Claro. Ya. Yeah. ¡Hoy ya basta! Todos están por debajo de mí. Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una bestia. ¿Qué tú eres? ¿De cuál team? Rochi, Anuel, Osuna o el Alfa, Baponi y Faruco. El jefe récord, que es Rochi, ni Rochi. Yo, yo no soy de Bolo. No, aquí somos mangueruses. ¿Somos mangueruses aquí? Claro, papá. Miren el tamaño de esos guamos. largo! Somos mangueruses, hermano. ¿Del ¿De no, Alfa? No, son, claro, viejo, el jefe récord. ¿Qué Bolo ni Bolo? ¡Ja, <risa> ¿De cuál team tú eres? ¿Rochi, Osuna, Anuel o el Alfa, Farruco y Baboni? Guaguaguá hasta la muerte. Mata la muerte? Claro. ¿Guaguaguá? ¿De gua, gua, gua. Rochi? Claro. Osuna y Anuel, ¿verdad? Rochi, Rochi, la máxima. ¿La máxima? Claro. ¿Antiguo? Claro. Yo creo mis propias opciones. ¿De cuál team tú eres? ¿Rochi, Anuel y Osuna o el Alfa, Farruco y Bad Bunny? Bueno, yo soy Rochita. ¿Tú eres Rochi? Yes. Wow. Tengo guapa para todo el, pa mundo pa el mundo entero. Para mundo entero, sí. ¿cómo es? ¿Cómo es guapa? Tengo guapa para el ah, mundo tío. entero. Activo, ¡Altivo, jefe! ¿Él o el Alfa, Farruko y Bad realista, Regalita, regalita, me creí, si tú sabes, ¿De, ¿De cuál de los dos eres? Rochi sabe? y sabes? La máxima. tú eres? La máxima. <risa> <risa> ¿De cuál tú eres? ¿Ting, Rochi Anuel o el Alfa o Rochi y Anuel, adiós. Maduro. Claro. Rochi y Anuel. Claro. Ese es el tuyo. Adiós, claro. Mío, tú eres Team Alpha Baponi o Team Rochi y Anuel. Yo soy Team Rochi y Anuel hasta la muerte, compadre. Rochi y Anuel. Claro. ¿Son los tuyos? guau. Gu, gu, gu. No Guau, Y hasta no, no, no, no, no, la muerte. Es son mío, míos, el mío, ¿qué es lo que es? No, burro. No, ya. Evito, tú eres Team Alpha Baponi. O eres Tim Roche y Anuel. <laughs> ¿Ven? ¿De cuál tú eres? ¿Roche y Anuel o el Alfa y Paponi? <laughs> claro. No veo, no veo, no me grabo. No. No, no. no, no. no. Anuel. Viejo que no, dónde.